Buenos días a todos. Bueno, aunque no sé qué tan de buenos tienen cuando en tu país no hay luz. Así que estarán viendo este video en la medida que estaré subiendo en lo que pueda conectarme a internet y en la nueva que pueda la cámara. Hoy estamos a 10 de marzo, son las 7:55 de la mañana y esto es que eh, por donde estoy pasando es la avenida principal del cementerio. La mayoría de los locales se encuentran cerrados, eh, las panaderías están abiertas, los bancos no funcionan porque no hay luz, no hay efectivo, entonces hay panadería, hay pan ahí para comprar, pero no hay para sacar el dinero. ¿Qué piensas hacer? Bueno, pienso hacer un breve recorrido por Caracas, este, buscaré un poquito de impresiones y bueno, esperar en el trabajo, estar informado y compartirles lo poquito que hacer. 8 y 7 de la mañana, voy a ir plaza de Venezuela a través de la UCB me vamos a pasar por el hospital universitario parece que tienen luz, no pude acercarme mucho bien en la previsora, que hay luz, parece que hasta el momento ha retornado parte de la luz en algunos sectores, eh, no sé si en mi casa todavía las señales telefónicas no sirven digital, ni movistar, no tienen señal, debido al apagón y bueno, sigamos eléctrica no están funcionando ni semáforo este, ni el metro de Caracas ellos pasaron un comunicado el día de ayer indicando de que no iban a estar funcionando hasta que no se restablezca la electricidad al 100% falta de metro bueno mucho caminando eh, todos los días este, o agarrando camionetas